Pero señales de tránsito y coches que están mal aparcados Y las señales de tránsito están mal hechas Eh... Bueno, nosotros Porque los ciegos no pueden ver Así que no entiendo por qué han puesto esta señal Eh... El creador de esta señal Las personas ciegas no pueden ver Así que este, así que este cartel no lo puede ver ¿Para qué lo no has hecho? ¿Para qué? Hay que ver lo feo Hay que ver lo feo que son a lo mejor es un coche, un Ferrari De es así, pero es que por debajo son feos La verdad, las cosas como son O ha aparcado así, o se ha caído O lo han empujado ¿Qué piensas? Esto que pasa en las películas, tiene más lógica Lo que pase en la vida real, ya... No lo tiene, no tiene lógica Porque ya me dirás tú, ¿cómo ha aparcado el coche ahí? ¿Cómo vaya el, el coche azul a... a salir? El otro es el encima Hay otra pregunta me Imagino que habrá subido por la otra puerta Pero el que ha aparcado el coche así... ¿Cómo ha salido? ¿Cómo eso la cantidad de veces que lo he visto yo? ¡Ay, qué bien! ¡Sitio para mí! ¿Alguien me explica esta señal? Porque es que no, le no, no tiene sentido No le encuentro yo un sentido O sea, está explicando que un cocodrilo Hay cinco señales En la primera te pone un tic En las otras cuatro te pone la muerte El símbolo de la muerte O sea, te está recalcando de que si te acerca Te come En la tercera, ¿dónde está el hombre? ¡Se lo ha comido! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Hay dos opciones O el cocodrilo se ha comido al hombre o el hombre se ha ido corriendo déjamelo en los comentarios qué crees que ha pasado con el hombre se ha ido corriendo o le ha comido el cocodrilo este semáforo dice pues puedes girar hacia la izquierda y a la derecha hay una flecha indicando para la izquierda y que no que no pases por ahí entonces yo te pregunto qué fue primero el semáforo o la señal o sea tú si tienes que haberte de conducir habrás visto esto así de veces porque no veas la gente se aprovecha dice Anda, dos sitios para mí. <ríe> mira bien la imagen. ¿Me podrías explicar dónde has visto tú un perro fumando con una copa de vino y en molopatín? Y encima pone que no, que, que no pasen. ¿Pero cómo van a pasar si no existen? Yo no los he visto por ningún lado. ¿Qué los has visto? Pues mira. De la del grupo por ti, pero yo no lo he visto. Uh, está la gente fatal, ¿eh? Un saludito para Silvia, que es mi vecina. <ríe> ¡Hola! Entonces, muchas gracias por tu comentario y eh, nada, pues eso. Un saludito y muchas gracias. Voy a poner una adivinanza y luego vamos a intentar averiguar un acertejo. Repito, quien adivine. Esta adivinando Dejaré su comentario fijado en el vídeo Y le saludaré en el próximo Quien lo hace Voy a poner la imagen luego, eh Quien lo hace, no lo dice Quien lo recibe, no lo sabe Quien lo sabe, no lo quiere ¿Qué es? Vale, vamos a encontrar Los patitos Tres patos Solitarios He visto uno Vale, he visto uno, ya he visto uno, ya he visto uno He visto uno, he visto uno Son tres, eh Un, Dos, dos, dos, dos He encontrado dos, he encontrado dos Y... Tres Ya está ¿Cuánto has tardado tú en encontrarme? Media hora <risas> grabando